¿Y por qué? Porque yo he tratado de hacerles todo el bien que yo quiero que me hagan a mí. Y ellos también me han hecho todo el bien que ellos quieren que yo le haga. Entonces hemos vivido en un país utópico, en una familia utópica. Ese es el ideal, que debemos luchar para eso, hermanos queridos. Luchar para eso. Y para eso está esta palabra de Dios que me ayuda, que me ilumina. Que me va guiando cómo hacerlo mejor con cosas simples, concretas, que no tengo que pedirle a nadie, a ningún erudito, oye, vengan a explicarme lo que dice la Biblia. Como dicen por ahí, no una lea, sino una lecera antigua, ni se entiende. Veamos hoy día que el Espíritu Santo nos ayude e ilumine a esas personas también, porque Satanás lo que quiere es eso. Como hacíamos el otro día, la mentira, los tiene ahí en la mentira para que no lean esta palabra, porque si al leerla y al hacer la vida se van a ir de su lado pues y eso él no lo quiere así que veamos en qué nos ayuda el Señor hoy día, y mira en Lucas 6, 37 contra la hipocresía, es el subtítulo no juzguen, y Dios no los juzgará no condenen, y Dios no los condenará y Dios los perdonará den y Dios les dará, les dará una buena medida, apretada, repleta, desbordante, porque con la medida que aunque midan, Dios los medirá a ustedes. Palabras, palabra de Dios, no juzgue. lo veíamos el otro día, veíamos que si yo quiero, no juzgo porque no quiero que me juzguen, no condenemos porque no queremos que me condenen. Y Dios no me va a coordenar. Perdonen. Y Dios me va a perdonar. Porque yo quiero que me perdonen. Perdonemos también nosotros. Y mira, dice, den. Y Dios les dará una medida apretada, rebordante. El Señor devuelve el uno por mil. Él sabe todo el esfuerzo que tú haces. Eso poquito que tú das, pero con amor. Vas a ver que a lo mejor, claro, al día siguiente no te lo va a devolver el Señor o en el minuto. Pero en un momento dado que tú necesites algo, ahí está eso en la cuenta corriente. <risa> está ahí esperando el Señor el momento oportuno. Así que hagamos el bien, hermanos queridos. Hagamos el bien. Y no esperemos que hoy oh, que nos abracen ni que digan públicamente, mira el bien que hace o que mira lo que hizo y qué lindo. Ah, acá yo tengo una amiga, Rayolita, que hace unas maravillas, las cosas del jardín para Dios, siempre una manualidades preciosas. Y la gente, oh, y como claro, uno estaba a la cabeza, creían que era todo uno, y yo no, yo decía clarito, yo hablo. Pero la Yolita es la que hace todo, y después lógicamente que la gente abrazarla y decirle, y felicitarla. Y me decía, hermana, ¿por qué? Yo trabajo para el Señor, no trabajo para ti. Yo trabajo para el Señor y el Señor me agradece con el amor del Señor. Decía así que no tiene que andar diciendo. ¿Ya? Entonces, y para ahí el Señor dice también, si ya te agradecen los demás, yo no, ¿para qué te agradezco? Pero si no te agradecen, aquí estoy yo para darte las gracias y para darte todo lo que te hace falta así como tú te preocupas de los demás yo también me preocupo de ti, así que hermanos queridos digámosle Señor, ayúdame a ser fiel a tu palabra ayúdame a entregar todo ese amor que tú también me has entregado el alabanza a A todo mi ser se eleva hasta el cielo en busca del ser que en medio de alabanzas vive y vive hoy en mí. Eso sí. million was de todo